Pienso que había muchos proyectos buenos. No pedimos el primero, pero pedimos el tercer premio, Chebo. Bueno. Lo que nosotros hacemos son unas moléculas de carbono que funcionan como anémonas marinas, pero a nivel pequeñito. Y al pegarlas, atrapan los metales. Entonces hay gente que a veces muere de cáncer o enfermedades raras, aunque nunca haya fumado o haya tenido una vida sana. Y pues la explicación muchas veces se centra en esa contaminación que se acumula a lo largo de la vida. Y nosotros lo queremos vender a empresas grandes como Pemex, o la Comisión Federal de Electricidad en México. Me morí de nervios el día que vi el correo. Empecé a trabajar desde tercer semestre en biocombustibles y cuando presentaba los, el proyecto hacía biodiesel yo. Y siempre me decían, oye, pero lo quieres hacer con maíz o lo quieres hacer con aceite de soya jamás va a tener futuro porque generas una competencia entre alimentos y energía. Me enfoqué en eso y desarrollé un biocombustible que, cuyo proceso no utilizas agua, utilizas un catalizador que lo puedes utilizar hasta 50 veces y generamos un biocombustible que es sustituto directo del diésel y del biodiesel, lo que a diferencia de estos te ahorra un 12% del consumo de combustible reduce emisiones en un 15% y dadas sus condiciones de lubricidad, te alarga a tres años más la vida útil de un motor. La higuerilla es una planta que es considerada maleza en México y en muchas partes de otros países. Entonces nos enfocamos en eso y hemos desarrollado un proceso, una forma de manejo de cultivo que se puede realizar en, en zonas marginales y, de, y con esto ayudar a, a reactivar el sector agrario. El proyecto que nosotros hemos presentado se llama Augusto y la idea que tenemos es fomentar emprendimientos eh, relacionados con la gastronomía. Es una aceleradora de nuevos restaurantes en el Perú en el cual queremos utilizar formatos de patios de comidas para ofrecer una oferta gastronómica distinta y a la vez crear oportunidades a jóvenes chefs muy talentosos para darse a conocer en el mercado. nuestro proyecto es una plataforma de supercomputación Na internet. Ou seja, nós fazemos o mesmo que um supercomputador extremamente caro e extremamente poluente, mas sem infraestrutura e sem precisar de eletricidade e é muito mais fácil de usar do que um supercomputador normal. Consiste en la fabricación e instalación de pequeños aerogeneradores para, para puestos rurales aislados de la red eléctrica en toda Latinoamérica. Es una empresa dedicada a investigación y soluciones para el control inteligente de plagas en la agricultura. Recombinada es una empresa de ingeniería genética, de servicios de ingeniería genética.